En buen momento la Federación de Departamentos ha organizado este evento que no solamente apunta a mostrar a las nuevas generaciones lo que fue esa constitución radical de 1863 con el federalismo, con las libertades públicas, con un Estado organizado, sino que fue el producto, primero fue el producto de una insurrección, pero que además creó toda una generación brillante de políticos, eh, jóvenes, eh, la gran mayoría, eh, humanistas, eh, filólogos, eh, filósofos, eh, con una concepción de la nacionalidad. Entonces el llamado es, recordemos los textos, pero recordemos también esa generación brillante para que ojalá los jóvenes de hoy logren construir una nueva clase política, eh, más o menos parecida a la que tuvimos, en donde no mezclaban política y negocios y no intercambiaban votos por puestos. Entonces, eh, una generación política eh, mucho más, con mucho más visión, más allá del tema exclusivamente electoral. Nosotros los tolimenses tenemos como muchas referentes, por ejemplo Manuel Murillo Toro, de quien hablamos ahora, que fue uno de los gobernantes del radicalismo, eh, que además es el padre de las comunicaciones, que además impulsó eh, los ferrocarriles y en el caso de, ah, que además fue el primer presidente del Estado soberano Santander. Entonces, eh, el, el Tolima también puede impulsar, puede ayudar es, todo este eje. Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, como para impulsar regiones, que el país se desarrolle no desde Bogotá, sino desde las regiones eh, hacia, la, pues hacia la capital y no a la inversa. Eh, no hemos logrado superar el centralismo. A pesar de que se habla de una descentralización administrativa, los gobernadores tienen que seguir haciendo eh, cola y turno. ...para que los atiendan los ministros en Bogotá. Los Estados Unidos son un ejemplo de una nación. Hay elementos de cohesión y es un régimen federal. Entonces, por eso es que en un régimen federal hay unas competencias que son nacionales... ...como la seguridad, como la defensa, en cierta forma y solo en cierta forma la justicia y otros elementos que son propios de las regiones, particularmente todo lo que tiene que ver con finanzas, eh, con ingresos, eh, con impuestos. Entonces, federación no necesariamente quiere decir destrucción nacional. Ese fue el mito de la cuestión del 86 que al tumbar la reforma, la Constitución del 63 dijo que la, la nación colombiana se reconstituía en forma de república unitaria como si federación y nación fueran conceptos contradictorios y no lo son.